Una madrugada 2.38 a través del vaso de un reflejo. No se siente nada, distorsión de realidad. Prefieren cosas peores que ver la verdad. Como no se ocurre a veces voltear a ver los peces. Como nadan siempre eternamente, como no se ocurre voltar a ver el sol hasta que te queme los ojos. Pasa el tiempo y siento que estoy muerto pero vivo Soñando un sueño tan real Puedo ver, puedo escuchar más Y eso me asusta un poco Porque no estoy con ustedes siempre Me hace sentir esto un poco sueño, pero tengo un somnio, Pero realmente estoy dormido Veo el cielo y es de noche y este día y Estoy acostado viendo para arriba Las estrellas cambian con ellas, se repite todo yo controlo ha sanado el corazón ha sanado el niño interior la respiración es parte de mi desde que nací nunca lo vi así Veo a las personas que se aman y se alejan Pues no pueden soportar amar con libertad cuánto tiempo durará el efecto de las medicinas que tomé sé que ahora puedo controlar mis sentimientos pues te amo y no te quiero aquí para tenerla